sea que mal iba, que mar iba, que mar iba, donde sea que mal el cordero también irá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 estado yo a la reina, visita en Londres. Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté un ratón bajo su silla. Gato, gatito, ¿qué estás haciendo?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 me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ahora ya canté mi ABC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 En un jarrón, jarrón, la K en un gatito, K ga, gatito, la L en una hoja, O hoja, la M está en un mono, mono, mo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelet, omelet, la P en un pay, pa, pay.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 Y el otro no Diddle diddle dumpling, mijo John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 ¡Hurra! las hormigas marchan de 10 en 10 la pequeña grita el finales y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia.